Hola chicas, hola chicos, soy Dross Hola amigos, yo soy Lila Tochi Esta es una nueva sección que se llama Saca tu skin Así que cuando digas Saca tu skin Me muestras tu skin original Muy bien, vamos a ver cuántos logramos sacar de sus cuevas Antes que nada, no olvides suscribirse no olviden visitar mi otro canal, que es Helen Corn, donde cuento historias, por lo pronto de terror. Solo llevo un video, pero pueden ir a verlo. Es interesante. Vayan, vayan y conozcan otro mundo. Mm, aquí hay uno. Encontré el primero. Mírenlo. Este ya tengo bastante tiempo viéndolo. Cállate, maldito mensaje. Mírenlo rider, Pueden verlo. Ahí está. Rider, a comer. Mm. ¡Ahí hay otro! ¡Me mató! ¡Era un dinosaurio! Ir aquí hay otra! ¡Hay una bandera de Bosnia! ¿Será de Bosnia? ¡Ay! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás este tipo! <ríe> Come, ¡No! ¿Dónde se fue? ¡Había uno! AF, ¿dónde está? Chintego No pude alimentarlo Para poder verlo Maldición Ah, aquí hay otro Ay, Ahí está AF AF es uno, ¿lo ven? Aquí está Está a punto de comerme Perfecto Encontramos otro AF. Me pregunto si ese en México será original. A ver, vamos a rellenar el México. Creo que sí es original también. México, ¿dónde fue? Aquí está. Véanlo. Es original, tal vez. ¡Ese! F. No lo había visto. Scrappy number five, number five. Muy bueno Sobreviví Aquí está Ese Scrappy Encontramos Oye esto está arriba Dudo verlo Desde muy cerca Porque está bien pinche grande Está bien grande Aquí está Scrappy Scrappy lo ven Es Scrappy Scrappy, Scrappy, exacto. Ahí está. Eres Scrappy. Y ahí está. Conejimatón. No lo olviden. No, no, no. México de nuevo. Bueno, me despido chicos, esto ha sido todo por el video de hoy, encontramos a varios amigos. En la próxima si ves a conejín o a Conejin Matón o cualquier personaje que haga nuevo con esto, saca tu skin, sácalo, ya no olvides suscribirte. Nos vemos estrellita.